Vamos a iniciar nuestro recorrido por la interfaz de OpenOffice, al igual que como LibreCAD, este es un software libre y de uso gratuito. Nosotros ahora vamos a ver el uso de la hoja de cálculo. Primero vamos a dar una breve explicación sobre el entorno y la lógica de OpenOffice Calc. El documento básico de Calc es el libro de trabajo que es un archivo que se crea y tiene extensión ODS. Cada libro consta de tres hojas, como podemos apreciar acá en el margen inferior izquierdo. Estas vienen predefinidas. A su vez, cada hoja está dividida en 256 columnas y en 22.000 filas, que están identificadas con un nombre único situado en la parte inferior izquierda de la pantalla como hoja 1, hoja 2, hoja 3. Estos son nombres predefinidos que Calc asigna a sus hojas. Puede tomarlos como válidos o cambiarlos y asignarle uno que considere más adecuado en función del contenido que vaya a tener la hoja. Simplemente le damos doble clic y se le puede denominar el nombre de la hoja. Por ejemplo, práctica 1. La intersección entre una fila y una columna se la denomina celda, que es la sección más pequeña de una hoja de cálculo. Cada celda puede contener rótulos, valores, fórmulas, y son identificadas por direcciones únicas. Por ejemplo, en este caso, B4. Puede ser B12, AB22, etcétera. Los rótulos son los encabezados de texto o título, que describen lo que representan los números, mientras los valores son los números que se desea utilizar para realizar los cálculos. Y las fórmulas ejecutan esos cálculos, manipulando los valores para producir un resultado. Dentro de una hoja de cálculo se denomina celda activa aquella celda en la que está situada el cursor, y puede diferenciarse de las demás por un borde resaltado a su alrededor. Un rango es un conjunto de celdas que se utiliza para realizar una determinada función. A un rango se le puede asignar un nombre o utilizarlo como referencia para dirigirse a ese conjunto de celdas. Las fórmulas son secuencias formadas por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Se utilizan para realizar desde simples sumas a cálculos mucho más complejos, haciendo referencia a celdas que a su vez pueden contener otras fórmulas. Ya lo explicaremos más adelante en los ejercicios. Dentro del entorno y lógica de trabajo de Fiscal encontramos las distintas celdas que conforman la hoja de cálculo, la barra de fórmulas, donde se pueden ingresar las fórmulas para la celda designada, el menú y las barras de herramientas más comunes. También encontramos a la derecha las propiedades que conforman esa celda, en las cuales podemos ir cambiando las distintas configuraciones, el formato, en, en el margen inferior derecho encontramos el zoom, en la cual podemos eh, seleccionar el porcentaje en el cual deseamos trabajar y automáticamente a la izquierda encontramos eh, por defecto eh, la suma de las celdas de la cual tenemos seleccionado en rango o, o de la fórmula que vamos trabajando. Dentro del menú tenemos distintas opciones, la posibilidad de abrir un documento nuevo, un documento ya existente, guardar o guardar como, exportar, generar un pdf, configurar la impresora, imprimir o tener la vista preliminar. Dentro de la opción de edición tenemos cortar y pegar, que son las más comunes, o deshacer el cambio generado. Dentro del menú ver, podemos eh, ver en la previsualización de la, del salto de página y dentro de barra de herramientas podemos elegir qué herramientas queremos que se nos muestren para trabajar con el documento. La barra de fórmula, la barra de estado que ya están seleccionadas, los títulos y filas de las columnas, la barra lateral, la escala, etc. Dentro de insertar vamos a encontrar distintas opciones que vamos a utilizar bastante la opción de insertar más filas, de insertar más columnas, la opción de insertar una función o buscar dentro de la lista de funciones, la opción de insertar una imagen o de insertar, de insertar un gráfico. En el menú de formato vamos a poder configurar estas filas y columnas, tanto el alto deseado o el ancho óptimo. Cuando elegimos un formato, dentro de fila o columna, se puede seleccionar, por ejemplo, que se oculte eh, una cierta cantidad de columnas o una columna, o que se oculte una fila. Esto también es, es muy interesante aprender a utilizarlo cuando se están haciendo planillas en la cual no se quiere perder de vista el enunciado o los rótulos. Eh, también el rango a imprimir se puede definir, en el caso que, que estemos configurando una impresión. Y eh, la alineación dentro de la celda, si es predeterminada, centro, derecho o justificado. En el menú de herramientas vamos a encontrar la opción de elegir la ortografía y el idioma de definido. Se puede establecer de un principio si se desea proteger el documento eh, y se puede eh, obtener la opción de personalizar en la cual nos abre una nueva ventana que nos genera nuevas posibilidades tanto del menú, del teclado, con, con sus atajos la barra de herramientas, eventos, etc. Dentro del menú de datos Vamos a encontrar, para la opción de definir o seleccionar un rango. Bueno, dentro de ventana podemos dividir o movilizar la ventana. Y en ayuda vamos a encontrar todo lo que es la información acerca de OpenOffice. Presionando F1 nos, nos lleva a la página o nos explica que, que lo que es y y bueno cómo se utiliza o si necesitamos alguna asistencia o las actualizaciones.